Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Es un placer, de verdad, poder estar aquí con todos ustedes. Qué gusto, qué gusto, qué gusto que podemos tener un momento más, una ocasión más en la cual tenemos esta gran oportunidad. Recording in progress. Esta gran oportunidad de estar aquí reunidos. En esta ocasión, para mí es un, un privilegio, es un gusto poder presentarles, poder. ...decirles que tenemos con nosotros al equipo corporativo de Binary y Deriv, eh, como se los habíamos comentado, me hace mucha emoción y me hace muy, muy, muy, muy feliz eh, hablarles de este gran crecimiento que hemos tenido como eh, Expert Moment, esto que estamos creando juntos, esta sinergia que estamos creando juntos, está realmente pasando todas las barreras... Como lo hemos venido comentando, por ahí recibimos una llamada muy amable de la gente del corporativo de Binary Deriv. Ellos eh, están muy contentos de el crecimiento que estamos teniendo como compañía y ellos eh, se ofrecieron obviamente estar ahí apoyando a nosotros con los casos en los cuales ustedes tienen un par de preguntas y dudas. Así es que yo agradezco muchísimo que el día de hoy se, se encuentra con nosotros el equipo corporativo de Binary Deriv. Eh, le doy la bienvenida a Marcelo Galeano. Eh, muy bienvenido Marcelo y muy bienvenido Sebastián Pérez también, que se encuentran acá con nosotros. De verdad es un gusto tener personas como ustedes y les agradecemos el equipo de Expert Moment que se están dando este tiempo para acompañarnos y para por ahí darnos un par de información. Gracias de verdad, chicos, aprovechen porque no es común ni tampoco es de todos los días que tenemos a personajes tan importantes que además el día de hoy eh, van a poder apoyarnos con la resolución de dudas. De verdad que este tipo de cosas se agradecen y nos emociona bastante. Gracias, de verdad. Gracias, equipo de Expert Moment Y bueno, pues les cedo la palabra a Marcelo Galeano. Marcelo, el micro es tuyo. Gracias y bienvenido, amigo. Esta es tu sala. Gracias, Marcelo. No, Muchas gracias al equipo también de Expert Moments por la invitación. Y nada, nosotros en realidad estamos aquí a disposición con Sebastián, también muy contentos de que de que estén empezando a trabajar con, con Deriv, con nuestro broker, eh, esperamos obviamente darles a todos una experiencia genial eh, de trading, que les vaya bien a todo el equipo. Y bueno, eh, por lo que tenemos entendido, habían consultas acerca del copy trading que están interesados en hacer y también otras, entonces más que nada, yo en realidad preguntarles a ustedes si todavía tienen consultas respecto a eso. Eh, también aquí les presento a Sebastián Pérez, también parte aquí del equipo de la empresa. Y nada, nosotros a disposición para ir respondiendo consultas. Si tienen consultas puntuales, pueden hacerlo y si no, mostramos un poco nosotros los de copy trading en un momento. Chicos, eh, por ahí estar habilitado ya el chat. Eh, quien guste abrir el chat, por ahí Sebastián eh, Pérez, Marcelo y su servidor, podemos leer los mensajes y, y con mucho gusto, Marcelo y, y, y Sebastián nos van a apoyar. Vale, muchísimas gracias. Acá veo que hay una persona, Arturo, creo que está levantando la mano. No sé si tiene alguna pregunta. Estamos acá a disposición, como dijo Marcelo, estamos acá para ayudarles. Eh, cualquier cosa que no podamos responderle ahora, vamos a ir eh, re respondiendo después, vamos a consultar con todo el equipo y demás. ¿verdad? pero pero estamos acá. Eh, a ver. Veo ahí una pregunta. Que es de cómo, cómo activar eh, multiplicador. Eh, multiplicador, ¿se, ¿se refiere a la, a la plataforma de Multipliers? Se refieren, se refieren eh, Sebastián, a que si en este caso la cuenta que están siguiendo con el token del Master Trader. Tiene por ahí 100 dólares, por ejemplo, y está poniendo operaciones de un dólar. Y si su cuenta personal es de 500 o de 1.000, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer para que se multiplique a, a su cantidad? Ya, ya entiendo. Bueno, el, a ver, el, el copy trading acá lo, lo que tiene son unos campos donde uno puede limitar eh, bien la entrada mínima y, y la máxima. Eh, no, no tiene como un, un multiplicador digamos que marcelo hace una entrada de un dólar yo mi multiplicador es 5 y yo entro con 5 es más bien limita la entrada si, si marcelo eh, pone un, un límite de una entrada eh, mínima de 10 de dólares y, y me está copiando a mí y yo entro con 5 entonces es esa, esa entrada a él o, no, no, o sea, no, ese, ese contrato él no va a copiar si es de 10 dólares en adelante, ahí va a copiar lo mismo con la entrada máxima si, si por ejemplo él pone la entrada máxima por contrato de 100 dólares y yo hago una entrada de 200 él no va a seguir ese, esa operación siempre eh, el, el, el, la operación sigue de acuerdo a esa entrada mínima y máxima que, uno, que el copiador eh, limita, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, en otras palabras, si la persona que está haciendo la operación opera con 100 dólares, todos los que lo estén copiando eh, van a operar también con 100 dólares. A menos que, como dijo Sebastián, tú tengas un límite que diga yo solo quiero operar hasta 80, o solo quiero operar desde 120, entonces ahí no entraría. Pero, si está en tu rango de operaciones que vos autorizaste y estás copiando a alguien que hace un trading en ese rango, entonces vas a, vas a imitar exactamente la misma operación. Lamentablemente entonces no es que vos puedas copiar la estrategia que está haciendo el, el trader y usar otro monto. Eso sí es algo que hay que tener claro. Siempre va, van a estar en el mismo monto. Por ahí, Mar, eh, Marcelo, eh, como te comentaba y lo que les comentábamos a los chicos, eh, nosotros es, tenemos el algoritmo que te comenté de Copy Trade, eh, el que es obviamente parte de, de, de la compañía Expert Moment, lo que les había comentado. Entonces, eh, en el nuestro, nada más para que tengan claro todos eh, que esto, bueno, ya lo pl platiqué ahí con Marcelo, eh, tenemos eh, la función integrada en el cual si el master trader hace una operación de un dólar, en este caso, eh, tú decides, porque tú vas a poder configurarlo si quieres que se haga el multiplicador. Y en este caso, tú personalmente vas a poder poner un signo de igual, que va a ser igual a, en este caso, tu saldo que tienes en Binary, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a estar trabajando directamente con MT5, que es la plataforma que maneja este Binary Deriv. Y obviamente con esto, chicos, eh, pues ese tema queda técnicamente resuelto. Como ustedes saben, nada más para los nuevos que, que pueden estar acá, eh, estamos en pleno pre-lanzamiento de nuestro proyecto y, como les dijimos, eh, vamos a comenzar con el propio algoritmo de la compañía. Más o menos, bueno, el día de mañana se dan esas noticias, el día de mañana 30, pero pues ya más o menos la próxima semana les van a decir exactamente cuándo podemos comenzar a integrar lo que es este token con el algoritmo para comenzar a copiar en este sentido a la gente de... Bueno, en el broker de Deriv Biden, ¿Vale? Y si quieren todas las dudas que estoy viendo acá, sobre límites, acuérdense que los límites los ponemos nosotros en la empresa de Expert Moment. Recuerden que Expert Moment y Binary son dos cosas diferentes. Hagan preguntas de Binary solamente, por favor. O sea, le veo preguntas como, este, ¿cuánto cuesta la licencia? Y esas cosas. Eso es con nosotros en Expert Moment. Por favor, hagan preguntas... Eh, piensen sus preguntas, hagan preguntas maduras, aprovechen que tienen acá Marcelo y a Sebastián. Esas preguntas que estoy leyendo de que qué riesgos existen y todo eso, de quemar la cuenta, ese tema es Expert Moment, no es un tema de Binary. Binary es el broker, el banco digital que estamos utilizando para que puedas utilizar tu, para que puedas copiar en este caso las operaciones del trader. Ok, entonces por favor, por favor, por favor, hagan preguntas de Binary. Todas las preguntas que tenemos en los grupos, háganlas aquí. ¿Vale? Por y, favor. Y, y, igual te comento que aquí sí, en el, por direct message, por mensaje privado, estoy recibiendo algunas preguntas. Eh, cómo realizar retiros y no morir en el intento, dice una gata. Es decir, que el broker no retenga el capital. Miren, eso en realidad es muy sencillo. Si es que el broker tiene reglas muy claras acerca de cómo... Depositar y cómo hacer extracciones de vuelta, cómo hacer retiros de tu dinero. Si cumplís eso, nunca va a haber problema para retirar. De hecho, tenemos una fama internacional de no tener problemas en los retiros. Eh, ahora, si una persona nos muestra que tiene ingresos de mil dólares al año y está haciendo un depósito de mil dólares o quiere hacer operaciones por... Ahí vamos a, a pedirle muchos comprobantes y demás, ¿verdad? Pero eh, hay un límite que... Creo, Sebastián, es hasta el 30% de tus ingresos anuales lo que vos podés depositar y extraer sin problemas, hacer depósitos. Eso nunca van a tener problemas de ese tipo. Entonces, hay todos unos términos y condiciones que, si los leen, está clarísimo todo y es corto, es fácil y es fácil de entender. No, nunca van a tener problemas de retiros en ese tipo. Sí, eh, así, eh, así mismo. El, lo demás, o sea, una de las cosas más importantes también es. Eh, siempre tener en cuenta que cuando uno utiliza una e wallet para hacer un depósito es eh, siempre usar la misma billetera para hacer el retiro eh, de repente hay eh, te, tenemos clientes que usan te, te, doy un ejemplo que sé yo neteller usa neteller hace hace un depósito y quiere sacar con otra billetera no sé script eh, y ahí Ahí surge el problema. Eh, si, si hace el depósito con Neteller, debería sacar también con Neteller y, y, y no estar eh, usando una para depositar y, y otra para, para hacer retiro. También hay casos en que una persona usa, por ejemplo, eh, Neteller, hace un, un depósito de mil dólares y con Skrill luego eh, pa pasa el tiempo y hace un depósito de 500 dólares. Eh, primero tiene que sacar esos mil dólares usando una teller y después los 500 con, con la otra billetera. Eh, estoy tirando eh, esas billeteras porque bueno, son, son populares, eh, pero se puede, o sea, hay muchísimas otras que, que se aceptan eh, dependiendo siempre de, de su localidad. ¿verdad? Eh, eso para mí es súper es importante. Y, y también el tema de los límites de depósito y retiro. Eh, sí, hay, hay límites el, el primer límite es de 10 mil dólares Una vez que se llega ahí Se piden documentos eh, para, para probar ¿verdad? Esto eh, tiene mucho que ver con la parte de compliance El reglamento interno Y todas las otras autoridades Que, que, que nos controlan ¿verdad? Eh, Eso por un lado Y por el otro es eh, Usar cripto eh, Por ejemplo, para hacer retiros Y, y depósitos eh, es casi como que no tiene límites usando criptomonedas, ¿verdad? Ese es un beneficio que, que le da esa, eh, o sea, la, las criptomonedas. ¿verdad? Y ahí, bueno, eh, aceptamos BTC, Ethereum, USDT eh, y todas las, las e-wallets que, eh, ¿cómo se llama? Que, que, que, que puedan utilizar para, para hacer esas transacciones. También un, la consulta más repetida de todas las que estoy recibiendo es cuál es de usar, cuál es recomendable para los retiros, para los cobros. Y eso depende mucho, acá te, veo que tenemos gente de diferentes países, no sé, yo sé que Neteller funciona muy bien para Ecuador, eh, otras para México. O sea, eso les conviene averiguar bien en, en su localidad cuál es la iguales e más popular, la que menos problemas les trae. Porque nosotros trabajamos con varias y según el país en el que están, eso depende. Por eso no, no conviene aquí dar una respuesta muy general porque veo que hay gente de, de toda Latinoamérica. ¿no? Sí, lo, lo mejor es entrar a la cuenta, uno va al cajero y va a depósito o retiro y ahí le van a, va a mostrar todas las opciones que uno tiene con la, las billeteras disponibles para cada localidad. Uh -huh. A ver... Eh acá veo que una persona tuvo un inconveniente eh, haciendo una transferencia por Bancomer, dice bueno eh, todo, todo eso, si, si hay algún inconveniente con eh, el tema de pago, retiro y demás eh, lo, lo mejor que se puede hacer es ir directamente al live chat eh, y ahí hablar directamente con, con, un, con un agente, tenemos agente 24 horas eh, tenemos en todos los idiomas y principalmente a ver, desde no sé, de las 5 de la mañana creo que hasta las 11 de la noche más o menos tenemos a gente en español eh, o sea que hay un rango de tiempo bastante largo donde uno puede, puede tener las consultas ahora con un agente de habla hispana eh, veo otra pregunta que dice, si fondeo mi cuenta de Binary en dinero fiat, ¿puedo después retirar en cripto? Bueno, si, si uno eh, de fondea con, con fiat, puede hacer una transacción interna, eh, de dólares a cripto dentro de su cuenta y después pedir eh, el retiro. Con, siempre con cripto eh, eh, las transferencias son normalmente eh, más rápidas. Y, y no hay límite de transacciones. Es, es mucho más flexible. Así es. Después hay un montón de consultas. Realmente vamos a tratar de responder la mayoría, pero hay un montón. Eh, ¿Alguna recomendación para operar desde un smartphone? Pregunta si hay que hacer algo con el navegador, escritorio. Tenemos también... Eh, la app que pueden descargar desde App Store o, o desde Google para usarla en el smartphone. Así no tienen que hacer desde el navegador directo de, de Internet. Tenemos de Go que van a encontrar ahí en las plataformas. Dice, ¿se puede utilizar Binance en la plataforma? Pregunta Seba. Eh, bueno, ahí el... El tema es eh, ver, eh, para usar cripto, eh, lo, lo que podemos hacer es enviar al, acá a Expert, eh, Moment, el, los, los, los las diferentes billeteras que, que tenemos ¿verdad? Para, para hacer transacciones en cripto. Eh, y después, bueno, creo que de ahí se puede distribuir a, a la gente. ¿verdad? Eso me, parece, me parecería lo ideal para no ir viendo una por una cuáles son las, las que se aceptan, pero eh, vamos a pedir acá a la gente del de, de Customer Support que nos envíen esa información y les compartimos. Sí. También aquí nos preguntan si hay tutoriales en español para la configuración de robots dentro de la plataforma de Binary y si los hay donde encontrarlos. Eh, la verdad que tenemos en YouTube, si entras hay cientos y cientos y cientos de videos, nosotros no, en general no recomendamos un afiliado en particular o un trader en particular, pero sí, la respuesta es hay cientos de tutoriales, tenemos miles de traders y de afiliados y de clientes que ya hacen, hicieron y tienen videos en YouTube para prácticamente todos los procesos de la empresa. Yo he depositado con Skrill y he retirado con cripto sin problemas, dice una persona. es de los mejores traders, de los mejores brokers con los que he trabajado. Ah, muchas gracias, Cristian. Eh, después, la gran mayoría son realmente sobre depósito y retiro. Sí, vi uno que dice, vi que hay tope para retirar de 10 mil dólares, ¿puedo aumentar el límite? Y si ese límite es por año. Bueno, en realidad, eh, el, el, el tope ese de dólares es más que nada para autenticar la cuenta. Uno puede retirar eh, más que eso, puede hacer depósitos mayores a eso, pero al llegar a, a, a ese límite es, que, es cuando te piden autenticar la cuenta. Es verificar es nada más, de, o sea, demostrar documentos de dónde vienen los fondos. Eh, y, y, y, y proof of the address, ¿verdad? Eh, na, na, nada más que eso. Eh, pero sí se puede retirar eh, en, en un monto mayor o menor. ¿verdad? Eh, el, el tema de los depósitos y los retiros depende mucho de, de la cartera que, que se esté usando. En realidad es la cartera la, la, que, la que te limita por día o por semana. Eh, el, el tema de los fondos, ¿no? Eh, no, Nosotros tenemos un límite para, para tener en una cuenta de 250, 350 mil dólares. Ese sería el límite que, que un cliente puede tener en la cuenta. Eh, más que eso ya no, sí, uno puede ir eh, haciendo retiros y después depositar más, pero ese es el límite que, que nosotros como broker tenemos. Eh, pero para hacer transacciones tanto de retiro de depósitos son más lo, las, las, las billeteras las que, las que ponen los límites ¿verdad? para poder cumplir más que nada con, con, con todas las transacciones que, que diarias eh, pero sí, de, de acuerdo a esta pregunta de los 10 mil dólares es nada más un límite al, al que uno llega, eh, sea depósitos, retiros, donde el, la, la, el departamento encargado de del tema de todas las regulaciones internas, te hace un pedido para demostrar de dónde vienen esos fondos. Y Seba, hay preguntas también de gente que está en España de que si tendrían problemas de operar desde ahí. Eh, lo mismo para Estados Unidos, si se puede operar en Estados Unidos, pregunta alguien. Y también hay un montón de preguntas acerca del proceso ahora de creación de la cuenta, de qué documentos piden para autenticar la cuenta, etcétera. Y respecto a esas, antes de hablar del caso de España Estados Unidos, les digo que todas las preguntas de, que tengan que ver con la operativa en sí las pueden hacer en, el, con los, en los chats con nuestros agentes, en el live chat que tienen ahí en la plataforma. Es la forma más directa y rápida de solucionar. Como dijo Seba, siempre hay alguien disponible. A veces, si hay muchas consultas, puede haber un tiempo de espera que, bueno, simplemente es tener un poco de paciencia hasta que alguien te pueda atender. Pero eso, todo lo que tenga que ver con documentación, crear la cuenta, empezar, la forma más rápida es directo, ir al, al live chat. Y acerca de España y Estados Unidos y otros países, van no sé si querés también comentar sí. un poco. Bueno, a, acerca de Estados Unidos no, no, no, no operamos. Eh, por el momento no estamos operando ahí. Es un mercado gigante. Eh, Capaz que en el futuro eh, ofrezcamos servicios ahí. El, el tema es que eh, nos queremos proveer el mejor servicio posible a, a los clientes que tenemos actualmente. ¿no? Para, para estar en Estados Unidos, primero es, se, se, se necesita una licencia específica y después tener una capacidad eh, de recursos humanos, lógicamente, para atender todas las, las consultas de, de clientes que están en Estados Unidos. ¿verdad? En este momento eh, la, la, la empresa está creciendo exponencialmente, en serio, en estos dos últimos años. Fue impresionante y lo que estamos haciendo es prepararnos nosotros para eh, más adelante ir ofreciendo los servicios a mercados más exigentes y, y de acuerdo a las licencias que se necesitan. Eso por, por, para Estados Unidos. Y por el otro lado, España se puede operar, pero cuentas financieras, no, no opciones binarias, opciones digitales. ¿verdad? Sí se puede operar Forex eh, con una cuenta financiera de MT5, eh, pero tampoco se pueden operar índices sintéticos eh, con, la, con la cuenta sintética eh, de, en MT5. Eso tiene mucho que ver con, con el tema de las licencias eh, que se piden también para, para España. También hay varias, varias consultas en realidad acerca del broker en sí, de años en el mercado, de experiencia, de quién nos regula a nosotros. Eh, bueno, respecto a eso, eh, la empresa tiene 21 años ya de actividad, eh, pasando por varios nombres. De hecho, Binary, eh, en, en pocos meses más queremos migrar completamente a Deriv.com para tener una sola plataforma. Eh, Estamos fuertemente regulados en cada continente, en cada país, reguladores diferentes. Eh, también todo eso pueden verlo en nuestra página web, en deriv.com. Eh, las oficinas de DERIV para Latinoamérica están en Paraguay, Sebastián y yo estamos aquí en Paraguay. Ahora tenemos una oficina en África, una oficina en Asia, una oficina en, varias oficinas en Europa en realidad. En cada oficina, en cada región, tenemos reguladores diferentes y acerca de todas estas consultas del, de la antigüedad de la empresa y demás, ya es un broker, broker muy antiguo, con más de 21 años estamos creciendo, en los últimos 5 o 6 años hubo un crecimiento exponencial de, de y de Binary Dairy a, a nivel global, tanto en África como en Latinoamérica, eh, así que buenísimo que también estén haciendo preguntas acerca de, de, este, de este tipo. Eh, después, de vuelta, hay un, muchas consultas acerca del, de las operaciones en sí, de cómo transferir dinero internamente. Todo lo que sea operativa, recuerden, en el live chat eh, es la mejor forma de, de, de acceder. No sé, se va hacia si vos también por mensaje directo te están llegando consultas, eh, porque yo tengo un montón aquí en, en el chat. Tengo una consulta que dice, no pude fondear la cuenta de mi esposa en Binary por detalles de autenticación, pero sí pude meter 100 dólares en Deriv, pero ¿por qué no aparecen en Binary si es lo mismo? Bueno, sí, eh, tendría que aparecer porque es, es lo mismo. ¿no? Lo, lo que sí hay que tener en cuenta es, cuando, una, cuando si, si abrís una cuenta en Deriv, eh, para, para después lograrte en Binary tenés que... Eh, usar las mismas credenciales. Eh, capaz que eh, en, en Binary tenés la cuenta abierta, capaz de tu esposa, y en Deriv tenés la, tu cuenta abierta. Eh, esa puede, ese puede ser un motivo, pero sí, sí tendría que aparecerle porque es lo mismo. Si pones 100 dólares en Deriv, en tu cuenta de Deriv, y después te logueas a tu cuenta Binary con las mismas credenciales, Tienes que tener 100 dólares también en, en, en tu cuenta de binary. Es eh, lo único que, que no es automático. ¿verdad? O sea, en, en el sentido que si bueno, una ventana estás logueado a Deriv, no quiere decir que cuando abrís otra ventana estés logueado automáticamente a binary. Tienes que usar las credenciales para, para hacer el login. Después se dice: si en África se puede usar opciones binarias. ¿Y si con un VPN funcionaría binaries de Estados Unidos? Sí, en África se puede usar opciones binarias, eh, no hay problema, eh, pero para Estados Unidos, no, eh, VPN... El, el, el tema es que hay, hay todo un, un, un departamento de, de reglamento interno que, que, que, que, que, que investiga algunas a la, a las cuentas, ¿verdad? De repente si sale un IP, una persona está en Estados Unidos, sale un IP de otro lado, entonces va a saltar como una notificación sobre eso. Y lo, lo que va a pasar es que va, van a bloquear la cuenta. Eh, esos controles se hacen eh, todo por, por el tema de las entidades regulatorias, ¿verdad? Porque para, para poder tener licencias y operar en, en distintos países, el broker tiene que acomodarse a, a todas las legalidades que estas autoridades eh, controlan. Si, si se fallan una en otra, eh, perdemos nosotros y pierden los clientes. Entonces, por eso somos bastante estrictos en, en, en este tipo de legalidades. Sí, también ya que había preguntas acerca de los depósitos y límites, también somos súper estrictos con eso y con los controles de... De, de fondos y de cantidad que puede depositar cada cliente. Eh, nos aseguramos de, de las fuentes de los ingresos van a, a muchos les puede pasar que en algún momento nuestro departamento de compliance le pide que, que comprueben de dónde tienen los ingresos para estar operando así. Es simplemente un tema que como entienden siempre se regulan este tipo de, de negocios, por temas de lavado, por un montón de regulaciones a las que estamos expuestos. Y simplemente somos un broker que hace las cosas bien. Así de simple. Siempre estamos cuidando todos esos detalles. Ya tenemos demasiados años en el mercado y no, no nos arriesgamos con, por más grande que sea una cuenta eh, de obtener los ingresos si es que no está bien probado. Así que simplemente somos muy serios con eso siempre. Eh, Después nos pregunta acerca de, eh, una persona dice que invertí 20 dólares para hacer la prueba, por si cometo error y así poder ayudar a mi equipo. Seguí el tutorial, eh, solo muestra el espacio para poner el token y los botones de actualizar, play o stop, y la X de cerrar, pero no aparece la opción de dónde poner inversión mínima o máxima. Y no ha mostrado ninguna ganancia desde ayer y no sé si hice las cosas bien. Dice. Eso creo, Seba, que ayer descubrimos que hay un... Una pequeña sí. flechita. Sí, hay, hay como una flechita que está al lado. Eh, po podemos mostrar después, ¿verdad? Eh, sí, podemos compartir que, después pantalla sí. sí. Que, que, que está, eh, dice token management o una cosa así. Y, a, y al lado hay una flechita donde uno tiene que hacer clic y ahí bajan las opciones para poner el monto máximo y mínimo. Y, y poner qué mercado uno va a copiar. Porque... Eh, ponerle que Mar Marcelo va a operar eh, dígitos en el índice de 75 eh, y, pero yo, yo no, en, en, mi, en ese campo yo no tengo eh, ese, ese mercado yo tengo otro mercado tengo eh, mayor, menor, una cosa así de, pero del índice de 75 entonces no me va a copiar tengo que tener la misma configuración que tiene Marcelo para que yo pueda copiar su operación. Eso podemos mostrar después, eh, eh, mostrando un poco nuestra, la, la pantalla. Ahora. Así es. Eh... También, de vuelta, hay una consulta de si desde España puede operar en Binary con un VPN de Colombia o México. Y ya, como respondió Sebastián, eso no, no se puede. También alguien pregunta si puede tener dos cuentas de Derivy Binary con su nombre y verifi verificar con sus credenciales. No se puede tampoco, solo no. una cuenta por persona ha permitido, hay todo un, un sistema para controlar eso y van a ver ya cuando se creen y empiecen a operar que esto se va a pedir una verificación y no, no vas a poder crear ni con el mismo mail ni con tus mismos datos otra cuenta. ¿Qué diferencia hay entre Binary y Deriv en cuanto a los servicios que ofrecen? pregunta se va Bueno... Eh... A ver, con Deriv se hizo todo un, un rebranding. Eh, la, la idea ahí era que, que el broker sea más intuitivo, que sea mejor para la vista eh, y todos los, los, los, los productos nuevos que, que ofrezca la, la empresa van a, van a aparecer en Deriv y no más en Binary. Eh, ese, ese creo que es. El, el, o sea, la, la, la, la diferencia más grande eh, de acuerdo a todo un estudio que se hizo con, con nuestros clientes y demás eh, se hizo ese rebranding eh, que, que sea un poco más moderno, que se ajuste un poco al, al, a la era en la que estamos viviendo eh, la idea es que sea flexible, que sea confiable, que sea rápida eh, en, entonces esa fue la, la razón por la que eh, se decidió hacer eh, ese cambio. Eh, mucha gente, muchos clientes eh, conocen Binary porque Binary es como que la marca está ya eh, más posicionada. Eh, entonces, bueno, la, la gente va a Binary y, y se queda en Binary y, es, y mucha gente está acostumbrada a operar de una cierta manera. Es por eso también que... De a poco los productos que tenemos en Binary estamos traspasando a Deriv. Como por ejemplo el Binary Bot, que es muy popular también en Latinoamérica. Y el mismo Binary Bot que tenemos en Binary lo mudamos a Deriv. Entonces sería eso. Más que nada, todas las novedades, todos los productos que vayamos lanzando van a encontrar en, en Deriv. En, en Binary, básicamente no hay nada nuevo. Eh, en, en Deriv ya tenemos eh, el, todo, todo el tema de los multiplicadores, de Deriv Go, que es la, la aplicación. Tenemos Deriv X, que es como otra otra opción para operar, como, como lo es MT5. Tenemos eh, los índices. Eh, también por, o sea, por ejemplo uno puede operar Facebook, puede operar Twitter, puede operar todos todo estos índices súper super conocidos, que también lo, lo, uno lo puede encontrar en en Deriv nada de esto lo, lo tenemos en Binary ahora y evidentemente tenemos ahora mismo tenemos como una oficina en, en, en de research solamente que su función es eh, lanzar nuevos productos, ¿verdad? ir ver qué es lo que le, le interesa a la gente y hacer todo un research de inteligencia y demás y ir lanzando nuevos productos e ir eh, lanzándolos en, en, en, en nuestro sitio Derip. Entonces, tenemos como un proyecto súper ambicioso eh, con Derip y que permanentemente van a ver eh, nuevas noticias ¿no? acerca de lo que estamos haciendo. Así es. Y algunos datos más. El, el fundador de Binary Dairy sigue siendo el CEO hoy 20 años después de, de haber creado la empresa. Él está todavía al mando. Eh, J.Y. le llamamos cariñosamente. Él es Jan Yves eh, Ciro, que también después, obviamente buscando Binary o, o Dairy, eh, CEO, van a leer un poco sobre él. Una persona que sigue en la operativa, sigue llevando adelante el negocio y como dijo Sebastián, estamos abriendo estas nuevas oficinas ya pensando en los próximos 20 años del negocio. Ahora que cumplimos 20 años estamos pensando ya en los siguientes 20 y nada, vamos a seguir estando para rato para seguir operando a, eh, en todo el mundo. Y aquí yo ahora como que paró un poco el tema de las consultas, creo que, pero y no pudimos responder antes todo porque me gustaría poder mostrarles ahí un montón, un montón sí. Cada consulta personal aquí Pero siempre pero hay, tan... hay, hay una consulta acá que dice Las, las transferencias entre cuentas ¿verdad? De, de cripto a dólares o Se hace una transferencia interna eh, En tu cuenta eh, Al revés, si tenés dólares En tu cuenta, puedes Transferir a tu cuenta cripto Hay un pago hay, hay como un fee, hay un exchange fee eh, Lógicamente es de 2% más o menos lo que se cobra eh, esa es una transfer la transferencia interna y después eh, para hacer el retiro lógicamente hay, hay otro fee pero eso ya es a cargo de, de la billetera eh, y, y evidentemente de, de todo lo que pasa en blockchain y demás, de repente las tasas eh, son altas y el, el, esa transferencia me, medio que para ¿verdad? y después bueno se, se, se ve en un momento donde la tasa está un poco más baja, todo eso de acuerdo al, al blockchain y ahí se hace el, el cambio. Eh, es, es así un poco cómo funciona y para que una transferencia sea exitosa tiene que haber tres eh, verificaciones ¿verdad? en el blockchain y ahí se considera eh, el, el, el, exitosa la transferencia. Bien, perfecto. Aquí también eh, la gente del, del equipo de Expert Moment ya me está diciendo que con esta consulta terminamos. Eh, así que buenísimo. Nosotros igual estamos siempre a disposición para cualquier consulta. Eh, y en el eh, de vuelta en el live chat de que, que tienen todos disponibles para chatar con una gente, pueden hacer todas las consultas que quieran. Hay todo un equipo ahí siempre disponible para, para responder. Eh, y como dijo Sebastián, casi siempre hay gen, agentes en español. Y si no, igual se usa traductor para estar en conversación ahí. Así que siempre van a poder tener sus consultas ahí. Si tienen algún problema, alguien que les resuelva de forma rápida. Así que no sé si alguien de Expert Moment quiere dar un cierre ahí para... ir mi querido Marcelo, uh -huh. mi querido Marcelo, muchas gracias a ti, a Sebastián Pérez, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a toda la gente que se conectó. Tuvimos más de 300 personas en la sala y nos emociona mucho saber que, obviamente, hay inquietudes, hay muchas dudas. Eso significa que hay trabajo y que hay interés en, en estar utilizando esta plataforma de Deriv eh, Binary. Gracias, de verdad, chicos. Nos vemos en el Zoom hoy a las 8 de la noche, conecten hora del Centro de México, conecten a todas las personas, ahí daremos más información sobre las licencias, los límites y cómo hacer el copy trade. Gracias Marcelo, gracias Sebastián y gente de Binary Derif, gracias de verdad por su tiempo, lo apreciamos bastante, estamos viéndonos pronto, gracias, gracias, gracias a todos. Besen mucho, gracias.